mira spammer de mierda y la mil elevado al infinito de putas ya me tienes hasta el pincho maldito spammer ya deja de estar haciendo spam y haz algo productivo al chile ve a dormir otro rato y no andes chingando con tus mamadas de que sufres humillaciones si con eso te haces ver ridículo aporta algo a la sociedad vago de mierda que siempre anda sentado todo el día en su pc sin contribuir nada a tu familia y a la sociedad aparte que subes vídeos bien culeros y pidiendo subs a lo más humillado ya me tienes hasta la puta madre y Hijo de puta, hijo de mil putas, hijo de un millón de putas, me cago de tu árbol genealógico y las próximas generaciones que sigan después de ti es paner de la puta madre. Ah, hijo de te, y que te atropelle un camión.